Para practicar, nos desplegaremos pronto, soldado enemigo cerca Vamos, de la lucha, a la sí, mata tan buen. Dice todo. Puta Era la wea. La Era mío. Bueno, hice asistencia en el buen que te mató. Lo agarro el cuchillazo. Eh. contratos, saqueando o eliminando objetivos. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. ¿Va al final no o no? Sí. Ok. No. Hay un Sí, otro weón vivo. Soldado, enemigo cerca. Mató un hueón. Enemigo entrando en el área. ¿Dónde? Dos weones batidos y me disparó para un hueón a la tu madre Ahí viene uno y ahí viene otro. Un hiperculiado rata, <risa> un Me pidió dos hueones. Dos, no. Me, ah, me, me pidió uno. uno. Me cobró uno nomás. Vale, igual. Bueno. Me cobró uno nomás, nomás? Ataque de racimo aliado llegando Soldado enemigo Soldado en el acercándose, ¿por dónde? Acá 25.4 Está ahí abajo de esto, ya me vio Pero estaba arriba pues No lo veía amor, no, no, no, no, no, no lo veía, no tenía, no tenía eso Es que te pusiste justo arriba de él eh, Él se puso Con mío No mi amor, usted cuando te dice que estaba, te moviste justo por encima de él Estaba ahí cuando caí, caí ahí, estuve todo el rato ahí Cabaña, no hay nadie en el rezo por lo visto. No parece que no. Objetivo de recompensa de mayor. No se mueven los procesos para grabar, pues... Extracción en espera. Voy, lo voy a lanzar. ¡Oh! chica madre! ¿Qué? Esto bueno viene para acá ¿Ya? ¡Qué bueno! Entró al edificio Alguien que marqué Ya ¿Vale loco. Viene para acá Tírate por acá para las cabañas, pues acá lo rajamos. No, arrancó parece, parece. Que lo tengo en visual Sí, se fue el maricón No, esto está por el la que estoy yo De aquí viene Ataque aéreo sobre este objetivo UOB aliado arriba Recibí la solicitud Ataque de racimo activo el, bomba el bomba parece que está acá en el segundo piso conmigo Ya sé en el segundo piso Ya sé cómo me entiendo Sí, ya estoy escondida Igual le voy a hacer un poco de ruido al culio Ahí de control, viene agotado. Perdimos el objetivo. Arrancó no lo maté y arrancó. No, todavía está acá. Sí, pero se fue por otra habitación. ¿Ya está esperando? Sí, pues uh, sí. Ahí viene. Ah, no, arrancó. ¿Está ahí en el segundo piso no. conmigo? No, estoy en el primero, voy a subir. Se tiró. Se tiró. ¿Para qué no. lado? la arrancó. tomó un auto, se va a ir ahí Lo voy a cagar a balazos porque lo tengo a vista No lo alcancé, ahí ya está Lo tengo Puta se me corrió un maricón culeo. ¿Se respondió? Lo tenía listo a ver el truco en la cabeza cuando justo se movió. ¿Se te fue así o no? No. Está abajo, está en la cabaña. ¡Ataque aéreo sobre este objetivo! Recibí la solicitud. Ataque de racimo activo. Yo que llegó por acá, parece... Cargando vehículos. Nuestro punto de reunión. Ah, ah, ahí a moverse. Yo lo escucho. No, mi no, amor, no, hay que seguir no, Estamos perdiendo tiempo. A marcado. A no. matar. Se fue. Sí, y después se volvió tío casi todo lo que pudo. Sí, pero no se dio mucho tampoco. ¿Pero no es el mismo? ¡Puta la weá, ¡Me vamos, weón! Ataque aéreo de precisión, hallado en camino, ¡cuidado! Adentro Objetivo avistado ¿Cayó el buen de la recompensa todo esto? se el salón yeah. ¿Qué hago? Quédate voy para allá En la prueba les que arrancará. En la prova. No, eso sigue acá. Voy a ver voy a si, a ver a a ver si cuánto uno va a ver por acá. Ya, con cuidado. Te cubro desde arriba. En todo caso el otro weón ya fue lootear el, el para allá. Descargar con la moto. Ya. ya. Objetivo de recompensa marcado, a matar. Reconocimiento en camino. ¿Estás en las otras cabañas? ¿Viste que el huevo todavía está dentro? Sí, acaba de cachar que todavía está dentro. Sí, sí. Mucho riesgo tomar el arroñero. Sí. ¡Guayón acá! conche tu madre! Enemigo entrando en el área. UAB sin combustible. Regresamos para reabastecer Tengo Uav. Esta vez más ensucitada. Yo también. ¿Dónde estás? ¡Ay, Te fuiste a las cañas del otro lado. Ataque aéreo sobre este objetivo. Recibí la solicitud. Ataque de racimo Voy a activo! Voy a ver si te logro encontrar. Reconocimiento en camino. Uav iniciando sobre vuelo. ¡A divertirse! Hay dos buenos ganchos, lo dice Pico ¿Dónde hay dentro la...? ¿En la casa? Ah, ¡Adiós, no ah, lo toco, bueno! ¡Y tomo, abatido! ¡Bien! ¡Buena! ¡Adiós! Acá <risa> tengo dos huesquines por si acaso! ¿Esto alguien lo dice? ¿De esta la recompensa de casa mayor? Y me echa al otro hueón que venía con él ¡Objetivo actualizado! ¡Hay que defender ¡Reconocimiento! ¿Será seguro? ¡Reconocimiento en camino! ¿Y qué es en el hotel? Bueno. ¿O no? ¡Ah, no, no! ¡No, en el hotel. No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pero el reconocimiento. Puta, pero, pero vámonos por la playa, no sé, pero estos buenos van a caer acá, acá hay una moto. La traje yo. La traje. Yo? Ya. Si todo lo eso, sí, tengo caleta de plata. Realmente. ¿Por dónde es el reconocimiento? Por adelante del hotel. Es. ¿Eso fue disparo? No, creo que tocaste algo Está el UAV activo todavía Ay, no, ya te puedo ¿Se te acabó el UAV? Todavía no UAV sin combustible, Regresamos para reabastecernos Ya, ¿A otro y... y, vámonos ir adelante? ¡No me arriba! ¡A casarnos! ¡Puta ¿qué? O Se acabó el eh Sí, lo sé. Qué wea. Qué, ¿Qué cosa. Ojo. Oh. Ya voy a ir a buscar el otro, que es del frente. ¿Cómo vas tú? ¿Tú? Yeah. Camina entonces perdón, velocidad ¿no? Tengo Avem por si acá Ya lancé uno Ya, me quedo con el otro más por cerca ¿Te lanzar globos? Lo no tengo, acabo de encontrar También me urge el lobo. Ay, se ha conectado es ¿Cuál es el seco? ¿No has visto más lobo? Tengo uno. Pero estoy. Ah, pero tienes que lanzar. Pues. Estoy más acogotado que la chucha. ¿Qué no sé, fue? ¿Me lanzas? Alguien que alguien tome eso. UAV iniciando sobre vuelo. Ya, yeah. yo estoy desesperada buscando globos Estoy el mecánico looteado Voy al frente UAV sin combustible, regresamos para reabastecernos Tiene que habernos cuatro lobos más para recibirme la plata UAV iniciando sobrevuelo ¿Y si vamos a un chancho no va? ¿Qué chancho está cerca? El objetivo. Uy, auto. Mira. Me cagaron. Cómo te cagaron. Vamos Mira dónde estoy y lo que estoy haciendo. Vamos Regresamos venían en vienen, auto semi? Vinieron por el helicóptero. Conocimiento en camino. Sobre este objetivo, aquí Fénix 3, ataque en camino. Están para las costas, están alrededor. El enemigo sigue con vida, repito. Sigue sí, con Sí, porque vida. arranqué, Amor. Sí. Están al lado mío. Ahora se acercan a donde estoy yo. ¿Los atacaste? Sí, vienen para acá. Pero ya subió un hueá de vez. Se acabó mi UAV mi La puta, no me puedo deslizar, huev, menos alcanzar al toque, weón den huev, arriba el techo den weón me voy a alcanzar UAV sin combustible, regresamos para reabastecernos ¡A la wey, ah! no puedo deslizarme Verás este zafar? Sí, bueno, no me voy a, me a para acá. Apúrate, te Todo caso si no lo tenemos vamos a perder. No Importa, súbete Ya. Este asiento. Vamos a tirar las cosas de arriba. Se la voy a ¿Se va a alcanzar a tirar un par de globos? Acá hay ¿Tenéis globos? No, no tengo, pero igual tengo mucha menos plata que arrepiéndose Puta viene tenéis moto, vienen en moto ¿Sí dije que lo voy a andar en auto automob lo tengo visual Están ahí abajo Llegaron a la Se metieron en tu edificio, no. cuidado Abatido Buena. Los tiros siempre son certeros ¿Te queda Otro parece eh? Parece Porque yo de acá no lo veo, ¿o el que mataste No, de otro ¿Sabes que voy a entrar en tu techo Vamos Dale Pero no lo veo este weón Cago parece No se lo maté Estoy matando trabando la bolsa ¡Oh, le iba a decir que nos bajaron a segunda Le quité más plata que la chucha Salgamos de acá Bueno balas No sé si tantas balas Plata Ah, me dio un buen ¿De nuevo? Sí Ay, qué horrible esta escalera. ¿Qué pasó? Le dispararon ¿Te dispararon? Y nos fuimos nosotros. 23.6A14. 2.8, entró alguien. Amor, entró alguien. Dale, me decís casi toda la plata. Espérate, ¿te digo espacio? Sí ¡Ha venido! El soldado enemigo cerca. Viene soldado enemigo acercándose, eh! ¡Cierra la puerta, ¡Cierra la puerta. ¿Tú pa' dónde? Yo la puerta... yo la puerta de acá O no, no, tú esta puerta y yo esa Ya Voy a apuntar a escalera en 7.4 7 a 20 Buenas, eh. revídame por favor Te tengo Tirémonos y vámonos ¿Dónde? Acá Están los pasos marcados en ¿no? sí. Enemigo entrando Vamos, en el área Vamos, conduzco ¿Caíste? Subiendo. Subiendo Corre, corre, corre Vamos, alcanzan los segundos! ¡Nunca hemos tenido facilidad! ¡Nos vamos a casa! ¡Ah! dos mm, Yo maté a cinco.